una genuina búsqueda de Dios entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma la genuina búsqueda de Dios implica entrar en comunión con él disfrutar de su presencia su amor y de su misericordia grandes hombres de Dios como Josafat, David, Daniel y otros ganaron sus batallas espirituales con las armas infalibles, la oración y el ayuno. El hombre fue diseñado para depender de Dios, su formador. Cuando no lo hace, buscará algo o alguien a quien aferrarse, que le inspire seguridad y fuerza para vivir. Fuimos diseñados para tener comunión con Dios. Como Padre y dueño de nuestras vidas, nuestra alma nunca encontrará reposo fuera de su presencia, pues allí es donde suplidas nuestras más grandes necesidades. Dios ya tomó la iniciativa de buscarnos, abrió el camino para que, él, para que lleguemos a Él. Ahora somos nosotros los que debemos tomar la decisión de buscarlo, independiente de cualquier circunstancia, sabiendo que cuando lo hacemos de todo corazón, Él nos sale al encuentro para hacernos bien. Comprométase con Dios y las cosas se darán de una manera extraordinaria. Los beneficios de buscar a Dios son grandes. Disfrutaremos de paz y protección en medio, de, en medio de una sociedad convulsionada. Cobraremos fortaleza y ánimo. Su búsqueda nos permite estar siempre llenos de entusiasmo. Se repara el altar de nuestro corazón. No tendremos ídolos, siempre daremos a él el primer lugar. Hablemos con Dios. Señor, hoy entiendo que necesito de ti. Cada día debo buscarte como preferente asunto de mi alegría. Llévame a convertirme en una persona que utilice las armas que hicieron tan especiales a aquellos hombres de la Biblia. Te pido que la oración y el ayuno sean en mi vivir, las herramientas a través de las cuales veo tu gloria y tu poder. Amén. Comparte esto con alguien si no deseas estar bien. I am his will.